Ei, bruto! E bruto?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 Gracias Kevin Bueno, antes de nada, El resultado obviamente ha ganado El equipo de esta banda de campo Gracias El equipo la el equipo No sé O sea, vale. No. no, que no. Lo que sí es, lo que sí digo que si sí es posible intentar poner marcador, algún tipo de marcador, para ver cómo van ganando las diferentes fases. diciendo a ellos, pero verdad que no. Lo digo que no era tan difícil a lo mejor en algún momento poner algún tipo de marcador. Y la otra cosa que está muy bien, ha sido activo, pero tenéis que tener muchísimo cuidado con este tipo de juegos, porque aparte de que a algunos se le bañe un poco la cabeza por motivación, o sea, ya llega un momento en el que si a uno le da la bola en la cabeza, y le, pues hay que tener mucho cuidado. Vosotros estáis muy fuertes y no suele pasar tanto, pero aún así, más de uno, cuando le va a dar, dice uff, le he dado y me hecho por uno. O sea que tener cuidado porque es muy peligroso. Pues ya está, eh, no me ha parecido mal y. Este tipo de juegos parecen como un poco locura, pero la gente se lo pasa muy bien y se mueve. Además, están muy activos porque el objetivo está sí, cumplido. Sí, exactamente. Eh, así es que muy bien. Y, y nada, ¿quién le toca el próximo lunes? ¿Lo sabéis o no? ¿Quién es que tiene ganas de hacerlo el próximo el lunes? El 3. Perfecto. Pues, ya está. pues nada, hasta pronto.